Legisladores que merecemos, tema escrito por Emeline Valdera y que compartimos este día con ustedes. En días pasados, dos legisladores de la Cámara de Diputados de República Dominicana se enfrascaron en un despreciable enfrentamiento que incluyó hasta amenazas públicas pronunciadas sin más en ese solemne escenario Nos vamos a enfrentar cuando usted quiera Vociferó en un extremo Alfredo Pacheco Presidente de los honorables diputados Mientras que al otro lado Pedro Botero Además de dejarle claro al veterano político de Cristo Rey Que no le tenía miedo Reaccionó Cuando usted quiera el inimaginable espectáculo provocó un sinnúmero de críticas para ambos lados y el triste episodio fue ante los ojos de muchos que pusieron en dudas el nivel y la honorabilidad de los legisladores que nos representan en una de las cámaras del Congreso Nacional. Yo no soy aquí el que rompe ventanas en el Congreso. Usted es un chaucero que vive chantajeando y abusando. Se le escuchó en un momento vociferar al presidente Pacheco, visiblemente airado, mientras invitaba a Botello a resolver sus riñas fuera de la casa legislativa. Horas más tarde, el presidente de la Cámara de Diputados reconoció que se había equivocado y en un comunicado pidió disculpas al pueblo dominicano por su arbitraria reacción. Yo ni ando, ni tengo registrada arma de fuego, no temo decirlo en público, no ando con parafernalia, siempre de la manera más sencilla posible, por lo que una persona así no puede ser violento aclaró el veterano legislador del partido de gobierno a quien por demás se le tiene como una persona noble de trato afable y consecuente habiendo ocupado el cargo desde el 2003 al 2006 y que se ha ganado el cariño de la gente por ser un político admirado sobre todo por las bases de su partido Botello Diputado de la romana por el partido reformista social cristiano Explotó Ante el conocimiento en la sesión Del estado de emergencia Y viendo Cómo se pasan los días Sin contar con noticias positivas Para su proyecto de ley Que busca que se le entregue el 30% Del dinero A los afiliados Por las AFP A principios de marzo De este año, Botello reintrodujo el referido proyecto de ley con el apoyo de 112 diputados y junto con ello motivó movilizaciones frente al Congreso. Una de las de ellas terminó con disturbios e incluyó ventanas rotas. El match Pacheco Botello consternó a la ciudadanía a tal punto que ambos fueron tendencia en las redes sociales por varios días. La pregunta pertinente ante tal situación sería, ¿Usted, por qué diputado votó? Los dominicanos tenemos los diputados que nos merecemos, recordemos que ellos o ganan o pierden con el voto del pueblo, cada cuatro años. Tenemos la oportunidad de escoger a nuestros representantes en el Congreso Esperemos Votemos Y elijamos de momento Es lo que nos toca Porque a decir verdad Qué pena Dan los políticos dominicanos Qué descerebrados Los diputados y senadores que nos han tocado ¡Qué desastre de país llevamos sobre nuestros hombros! Fruto de la falta de criterio y de educación de los que un día juraron defender la bandera, la constitución y la patria toda. Hora pues de escoger lo mejor para que el país se quite de encima el estiércol que llevan en sus trajes raídos los políticos de todos los partidos en República Dominicana. Gracias. Gracias por acompañarnos. Hasta nuestro próximo encuentro, amigo. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido.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 Gracias. recuérdense nuestra página oficial tv en tvmctv.com desde ahí